En el curso Hagan, ¿Sí? bien abajo, donde dice cuestionarios, ustedes esto no lo van a ver, pero van a ver, van a ver este cuestionario: 210001. Hacen clic, eh, intente resolver el cuestionario, y ahí vamos a ver. Dice, resuelve para X aplicando los hechos. H1 y H2. ¿sí? Entonces lo que tenemos, que... voy a abrir un poquito más acá. Lo que tenemos que hacer acá es enter. Si no está la primera ecuación, seguramente que por acá va a estar esa ecuación y hay que copiarla para acá, ¿no? Pero fíjense que acá dice 2 por x más 5 igual a 1. ¿sí? No es que es 2x más 5 igual a 1. ¿sí? Entonces yo la voy a copiar abajo. Y acá le voy a decir, voy a poner menos 5 de este lado y voy a poner menos 5 de este lado. Fíjense que, a ver, yo borro acá. Me sale un signo de interrogación. Quiere decir que esta ecuación de arriba no es la misma que la ecuación de abajo. Obvio, porque me falta restar por menos 5. ¿Sí? Y ahora aparece un doble implica. ¿sí? En vez de aparecer de arriba para abajo, aparece en el costado. Si yo pongo menos, él me va a poner ahí. ¿Qué es lo que están haciendo? No, no hay nada que respuesta inválida. ¿sí? Entonces lo voy a borrar. Entonces acá abajo tengo que poner 2 por X. No se olviden de poner 2 por X. ¿sí? Igual... Perdón, igual. Eh, menos 4. Menos 4. Entonces ahí sí está bien. Entonces ustedes pueden ver si lo que están haciendo está bien o no. Porque si no está bien, siempre eh, le está validando. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es un medio por 2 por x igual a un medio por y ahí tengo que poner menos 4 entre paréntesis porque estoy multiplicando y ahí sí me dice que está bien y si me dice que está bien yo sigo adelante un medio por 2 me queda que esto es x y que es igual a menos menos 2 a yo ya sé que está todo bien en la segunda expresión en la segunda expresión que es esta, ¿Qué apliqué y bueno, el hecho 1 en la cuarta ¿qué aplicaste, bueno el hecho 2 y cómo se escribe la solución, acuérdense que vamos a escribir la solución con dos llaves, pero que x es igual a menos 2 en este caso la única solución Bueno, ya está. Vamos a la siguiente página. La siguiente página me cambia y me dice, calcule usted, resuelve para Y, aplicando los hechos H1 y H2, y el Y ya es esto, 2X más 5Y. Copié y pegué. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, esto, menos, Menos 2X más. Menos 2X. ¿Sí? Apliqué el hecho 1. Eh, entonces me queda, eh, me queda esto. 5X. Igual a 1 menos 2X. Y ahora tengo que multiplicar un quinto por... Y acá tengo que poner un quinto por... Y acá tengo que poner paréntesis. Hasta ahí, todo me dice que está mal. Pero termino el paréntesis y me dice que está bien. ¿Sí? Entonces, me quedo con... Esto. Entonces, en la segunda expresión que apliqué, otra vez apliqué H1. Y en la cuarta apliqué H2. Y la solución. Fíjense que acá. Siempre tengo que... La, la solución es un conjunto. O sea que va entre llaves. Y acá va a ir... La diferencia es que no voy a poner eh, paréntesis. Sino corchetes. ¿Sí? Voy a poner así. Voy a darle un, un espacio. Corchetes y el primero X... Y el segundo es, el, es la Y, o sea que es un quinto de 1 menos 2X. sí. Por favor, no se olviden del, del asterisco, porque si yo no pongo asterisco acá, pongo 2X nada más, fíjense lo que dice. ¿Sí? Acá por lo menos me da una Sí, póngale asterisco, señor, me dice. Eh, y acá 2X cuadrado menos 3Y cuadrado menos 4X más 18Y es igual a 0 ¿Sí? eh, Acá no, no le den importancia en este momento ¿Qué pasa acá? Entonces lo que voy a hacer acá Es... Voy a copiar, oh, perdón, Control Z, Control Z, Control X, Control C, Control V, y acá voy a poner el menos cuatro X, lo voy a trasladar acá. ¿Sí? Acá el igual a cero también pongo, lo puedo poner igual así. Ustedes sí eh, podrían poner, pero queda va a quedar feo. O sea, prefiero que lo pongan así nada más, y él se encarga de poner el, el implica. Eh, yo ponía el implica de, de arriba para abajo, y él pone implica de arriba para abajo y de abajo para arriba. Así. Esto es ordené. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es sacar factor común, 2 por x cuadrado. Y si saco factor común, no puedo poner menos 4, tengo que poner menos 2. Fíjense que acá está el, el signo de pregunta. Si yo pongo menos 2, se va a cambiar ese signo de pregunta. Quiere decir que estoy bien, que estoy haciendo bien. Y acá hago esto y me va a decir cualquier cosa. Entonces termino y me va a decir que está mal. Y acá es como saqué factor común 3, es 3 por 6, 18, tengo que poner 6 ahí. Y ahí dice que está mal. Saqué ah, está mal porque al sacar menos 3 del factor común me quedo así. Y ahora voy a completar el cuadrado. Entonces, acá menos 2x, me falta 1, y como me falta 1, le agregué y le saqué. Y acá me queda menos 6x, o sea que k es igual a menos 3. Entonces pongo más 9, menos 9. ¿Sí? Entonces está todo bien. Y después sigo. Copio. Entonces, ahora voy a reemplazar... Esto por lo que vale X Menos Uno Elevado al cuadrado eh, Pero acá me falta esto mal. Eh, me va a sobrar un paréntesis que es este. ¿Sí? Y acá voy a eliminar esto y eso tiene que ser y menos 3 al cuadrado. y menos 3. entonces voy a expandir el factor común, 2, entonces acá me queda 2 voy a expandir el factor, acá me queda 3 por entonces acá me queda más 27 Qué dolor y entonces acá tengo eh, menos 2 más 27 es 25 entonces sumo menos 25 acá al lado y este 27 se va y este menos 2 se va Creo que se, ah, lo que tengo que hacer ahora es dividir todo por menos 25 Voy a poner acá menos 1 sobre 25. Voy a poner 1. Y al poner 3. Eh, voy a poner acá menos 1 sobre 25. Entonces puedo, saco el signo, le pongo más dividido, dividido, y voy a poner un paréntesis y pongo 25. Y me dice que está mal porque acá yo no dividí todavía. Entonces acá tengo que dividir por, por 1 sobre 25... Pero ahí me va a poner que está mal. Perdón. Por. Divido 25. Pero ahí me va a poner que está mal porque el signo está mal. ¿Sí? Entonces, acá tengo que poner. 25. 25 medios y sacar de acá, sacar el 2 de acá, ah, 25 medios lo escribí fuera del paréntesis, ¿Sí? y sigue estando bien, pero acá hay un 3 que no me gusta cómo está, entonces divido por 3 y acá divido por 3, y ya está ahí está entonces esta es la forma canónica sí y no sé pero esto está bien pero no es como el, no es exactamente igual que el que habíamos hecho todo y ahora vamos a terminar el intento Respuesta guardada, respuesta guardada. Puedo volver al intento porque en este caso esto es para aprender. Así que uno se puede volver. Y enviar todo y terminar. Y esto hay que confirmarlo. Y ya está. Y ahí me, dice, me muestra. Sí, sí, hiciste bien. Sí, sí, sí, sí. Todas estas cosas. Todas estas cosas no van a aparecer en un examen. En un examen porque... Eh, lo van a tener que hacer primero, ¿no es cierto? En un examen, eh, eh, digamos, eh, todas estas cosas que están acá abajo, eh, no van a aparecer en los exámenes, ¿sí? Eh, por obvias razones. Bueno, creo que termina. Muchas gracias.